Bueno, hoy es 13 de... dice no a la represión. Es un perfume, una obra de teatro. Okay. Aquí, frente al Palacio de Justicia, hoy martes 13 del 2014. Artistas... ¡La represión! ¡La represión! ¡E Pobre, este, este, este, lo que lo... Confórmate con él, ¡Con de su casa. gobierno que te da todo, te lo dará. ¡Libertad! No, no, no este frente al Palacio de Justicia. La... ¡Tolo ¡No, Pero... no quieres para nada! Los eh, That. <laughs> ¡Padrón! no sirves, tú no eres nadie! ¡Estudiantes! El arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás, lo que determina el significado de la nuestra. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, o su religión. Si esperan las condiciones ideales, nunca se darán. Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sino cambiarse a uno mismo. a un hombre como mi superior, ni en mi vida fuera ni dentro de la cárcel. Dejar que la libertad reine, el sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Venezuela de todo! Estamos luchando por todos ustedes, por sus hijos. ¿Hasta cuándo van a hacer cola? ¿Hasta cuándo van a matar a este en la calle? ¡Venezuela somos todos, señores! ¡Venezuela somos todos! Si no te de aquí. renunciamos a Dory pero que venga Lisandro.